La abanderada nacional y nadadora Karen Torres sumó este domingo la primera medalla de plata para Bolivia en los décimo primeros juegos sudamericanos que se desarrollan en Cochabamba. Durante la prueba de 100 metros mariposa, la boliviana quedó a solo 26 centésimas de la representante de Venezuela. Jesseric Pinto, quien logró la medalla de oro con un minuto 0 segundos y 70 centésimas. Y es que los últimos metros de la competencia también se vivieron con mucha emoción por parte del público asistente. En la tercera ubicación quedó la brasileña Clarice Pereira Santos con un tiempo de 1 minuto 2 segundos y 40 centésimas. Realmente muy contenta, di pelea hasta el final para poder llevarme la medalla de oro. Me log bueno, logré ser un nuevo récord nacional. Absoluto el, con un tiempo de 1-0-0-96. No, de de sí, bueno, Giseric, eh, la conozco muy bien, venimos compitiendo bastantes años. Ella también logró su mejor marca en 1 0, 0 nunca había bajado de 1-1. Así que bueno, las dos hicimos una buena carrera peleando al máximo la medalla. Sí, realmente el sueño boliviano porque creo que los bolivianos podemos y lo estoy demostrando y no hay imposibles y todo se puede con Karen Torres fue favorita para la presea de oro tras lograr el mejor tiempo en la ronda de clasificación disputada la mañana del domingo en el centro acuático del gobierno municipal de Cochabamba.